Bon dia a tothom. Eh, abans de comenzar, voldria dar las meves gracias a observatorio, a la, a Observatori, la gente que va organizar esta conferencia internacional muy interesante, Jordi y Oriol. Eh, Muchas gracias también por la invitación. Eh, no sé, eh, no sé qué va a hacer en una otra vida, pero siempre me toca la sesión de la tarde. Después de, de dinar, y me están una mica cansada, me la digestió, pero es así, lo acepto. ¿no? Y hasta ahí llega mi catalán, entonces voy a. Gracias, gracias. Voy a, voy a dar mi conferencia en castellano porque sois bilingües y yo no. Y, y también tengo que pedir disculpas porque soy una catástrofe. Tenía un PowerPoint con muchas imágenes y todo muy bonito. Y como mi vuelo que ha salido de París esta mañana era a las seis, pues yo sé exactamente dónde está el pendrive. Está conectado todavía a mi torre en el escritorio en mi casa. Pero bueno, como decíamos antes, contra Franco vivíamos mejor. Pues antes de PowerPoint también la gente lograba transmitir ideas, entonces... Bueno, vale, pasé mucho tiempo buscando mis imágenes, pero bueno, a lo mejor un día lo coloco en mi página de Facebook, no sé, pero que también es otra cosa. Pero, entonces, también la última disculpa, pido disculpas por la falta de PowerPoint y pido también disculpas porque, como soy un despistado de primera categoría, yo siempre escribo mis conferencias porque empiezo, si no empiezo a hablar de las brigadas y termino hablando de mi receta favorita para el flan cubano. Entonces, eh, bueno, voy a intentar, voy a hacerlo lo más ameno posible sin PowerPoint y, y ahora empezamos. ¿no? Y gracias por su atención y comprensión y todo eso. Entonces, el, el, el contingente de voluntarios estadounidenses, comúnmente conocida como la Brigada Lincoln, que nunca existió, pero luego podemos hablar, no fue el más numeroso entre los 35.000 brigadistas que combatieron en España y, sin embargo, es quizás el más conocido. El recuerdo de su lucha en España es multifacético, es decir, es historiográfico, social, militante y hasta musical. Y entonces voy a hablar más que sobre los brigadistas él, ellos mismos sobre su memoria en Estados Unidos y en España también. Los monumentos en el sentido clásico del concepto son estos recuerdos físicos fácilmente reconocibles y comúnmente aceptados como símbolos de una memoria histórica. Pierre Noah historiador francés y especialista en los lugares de memoria, nos precisa que estos no son exclusivamente recuerdos físicos o paisajes, sino también los homenajes, las tradiciones y hasta las canciones. Así podemos avanzar que elementos tan dispares como la consigna «No pasarán», «El puño cerrado» o la canción «Harama Valley», mmm, pero también los monumentos físicos forman todos estos elementos parte de los lugares de memoria de la lucha antifascista española. Los Estados Unidos es un país que enfati enfatiza, por eso escriba, enfatiza su pasado heroico como cimiento compartido por toda la nación y los monumentos son un elemento principal en la transmisión de este pasado. Sin embargo, la participación de dos a tres mil norteamericanos en la guerra de España no forma parte de la versión consensuada de la historia del país. Aspectos políticos e históricos han hecho que la gran mayoría de los estadounidenses ignoren lo que pasó en la península ibérica entre 1936 y 1939. Para la historia oficial norteamericana, la lucha contra el fascismo no empezó en 1936, sino el 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor. En cuanto a los monumentos físicos dedicados a los brigadistas estadounidenses, hoy día se los pueden ver en las ciudades de Nueva York, Seattle, en Washington, en la costa oeste, que tenía un plano, pero ahora os describo el plano. Les Nueva York, todo el mundo sabe dónde está. Seattle, que está en Washington, en la costa del Pacífico. Madison, Wisconsin, que está en el centro. Tampa, Florida y San Francisco. Son cinco. Crono cronológicamente, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conocida como CCNY, presentó en 1980 el primer monumento permanente en honor a unos voluntarios norteamericanos colocado en la entrada del antiguo edificio central de dicha universidad, que está en Manhattan. Un total de 60 hombres, antiguos estudiantes o profesores de esta institución, lucharon en España, incluido el conocido cirujano y fundador del American Medical Bureau, Edward Barsky, y el piloto de caza, Ben Lader. El monumento es una lista nominal en recuerdo a los caídos de España para subrayar el trágico, el trágico coste de la guerra. En 1998, 18 años después de la iniciativa en Nueva York, se inauguró el segundo monumento en honor a los brigadistas Lincoln, esta vez en Seattle, Washington. El monumento, en forma de un monolito de granito con una placa de bronce, es el primero al aire libre en un lugar público. Está ubicado en el campus de la universidad, por donde pasan miles de estudiantes a diario, lo que cumple con un objeto educativo evidente. Comparado con la placa instalada en Nueva York casi 20 años antes, este monumento es mucho más explícito y subraya la lucha antifascista. Además, la incorporación de los símbolos consagrados de las brigadas como el puño en, alta, en alto, perdón, la estrella roja, el uso del término voluntarios internacionales de la libertad en castellano, muestran una reivindicación política más abierta en este monumento. Solamente un año después, en 1999, se colocó un tercer monumento igual a su hermano en Seattle. Se trata de una piedra con una placa grabada con la iconografía brigadística y un texto en recuerdo a los hijos del estado de Wisconsin que lucharon en España. Y añadiré que uno de los hijos de Wisconsin que murió en España es John Cookson, que es el único brigadista que tiene una tumba identificada todavía hoy, 80 años después, que está en Falset. Era, era de Wisconsin. Un monumento original es el, que, es el que fue inaugurado el 2 de noviembre de 2002 en el jardín del centro asturiano en el distrito hispano de la ciudad de Tampa, Florida. Fundado como una asociación, fundada como una asociación de ayuda mutua para los obreros, tabacaleros inmigrantes. Su presidenta, Elvira García, quiso aprovechar la ocasión de su centenario para recordar los lazos que vincularon este centro, sus miembros y la comunidad hispana de la ciudad a la joven República Española. El aspecto físico dista mucho de los anteriores. El monumento, colocado en el jardín del centro, está compuesto, pues, compuesto por una piedra de 1.600 kilos traído de la región de la batalla del Ebro. O sea, desde Corbera mandaron una piedra, querían una piedra de la tierra española, ¿no? de Catalán, de, de la batalla del Ebro, digamos. No, no, sí, sí, pero bueno, yo soy profesor, no entro. Eh, entonces, 1.600 kilos de Corbera de Ebro, y, y también unas placas de bronce con textos explicativos, en inglés. ¿eh? En una de ellas se recuerda a los brigadistas y a toda la comunidad de Tampa, conocido como entre, la retaguardia tampeña, que decía que ellos eran la retaguardia. Incluso mandaron una ambulancia a uh, España. El proyecto más reciente es un monumento en San Francisco, California, y es, es, la verdad es que es impresionante. Tienen que ir a Internet y buscar monumento a, los, a la Lincoln en San Francisco y aparecen unas imágenes. Es, se trata de una, una concepción verdaderamente original de más de dos metros de altura por nueve de largo, compuesto por unos 45 paneles de ónice grabados con imágenes y textos Inaugurado en 2008. Está emplazado en un lugar central del parque donde antiguamente se situaban las dársenas, centro de la actividad portuaria. Se le considera como el primer y probablemente único monumento verdaderamente nacional a todos los voluntarios internacionales de Estados Unidos. Cada uno de estos monumentos se debe a la coexistencia, a mi modo de ver, de tres elementos. Un núcleo de la población con raíces en las luchas sociales y progresistas, una ciudad con una historia obrera o activista reconocida y un grupo dedicado a trabajar por el monumento. Es de notar que ningún monumento se debe a una iniciativa pública. Todos son fruto de la colaboración entre grupos y personas personas perdón, afines a la historia de los voluntarios. Así, no es ninguna casualidad que sean las ciudades de Nueva York, Seattle, Madison, y Tampa, Tampa y San Francisco las que se hayan movilizado para recordar de forma permanente a los brigadistas internacionales. Madison, en el estado de Wisconsin, es un oasis de activismo en un estado claramente conservador, pero realmente activista. Tampa, en Florida, cuenta con una larga tradición de solidaridad y activismo hispanos, como lo prueba todavía el activo centro asturiano, que existe todavía. Las ciudades de Seattle y San Francisco, en la Costa Pacífica, eran centros de potentes sindicatos de marineros y estibadores, de entre cuyas filas salieron numerosos brigadistas. En cuanto a la ciudad de Nueva York, ha sido siempre un foco de lucha política, tanto en la industria textil, en los años 30, y la actividad marítima, como en el campo de la enseñanza superior. En el transcurso de los últimos 35 años, el mensaje inscrito en las placas se ha transformado. De una tímida referencia a, y cito, los muertos en España, sin más, en la primera placa, descubierta en 1980, donde solamente los más enterados de la historia europea contemporánea podían aprender el significado del texto, se ha pasado a la reivindicación de la lucha antifascista en la península ibérica como una etapa de la guerra contra el eje, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Referencias específicas a la lucha contra Hitler y Mussolini en las placas de Seattle, Seattle Madison y San Francisco, se refuerzan por legitimar la lucha en España como parte integral del combate mundial posterior, unánimamente aceptada dentro de los Estados Unidos, como una lucha necesaria y justa. O sea, es decir, la Segunda Guerra Mundial, no la Guerra de España. No obstante, a diferencia del grupo de excombatientes norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, esta reivindicación de la lucha por parte de los Lincoln viene acompañada por un énfasis en sus raíces izquierdistas. La iconografía de las brigadas internacionales, el puño cerrado y la estrella roja incluidos, figura claramente en tres de los monumentos existentes, los de Seattle, Madison y San Francisco. Esta identificación con la izquierda va más allá de la guerra española y conecta con las tradiciones de activismo y protesta estadounidenses. Los brigadistas presentes en las inauguraciones de monumentos en los años 90, que todavía había bastantes, sobrevivieron al marcatismo y a su caza de brujas. Querían en esos momentos transmitir un mensaje que merece la pena arriesgarse en favor de las causas justas del momento, sea, sea en la defensa del Frente Popular en España o la protesta contra el liberalismo económico y las guerras tramposas de hoy. Con este tipo de mensaje y con sus monumentos, los activistas de la tercera edad de la Brigada Lincoln conectaban con los jóvenes y aseguraban que su legado no sería olvidado. Pero más allá de los monumentos, e incluso antes de que estos existieran, la cultura popular recordaba a los Lincoln y la guerra antifascista a través de la música. La música folk norteamericana incluye una fuerte tendencia de protesta. Uno de sus representantes más célebres es Woody Guthrie, famoso, entre otras cosas, por llevar un letrero en su, en su guitarra que rezaba, y cito, esta máquina mata fascistas. Y eso sí que lamento no tener la foto, pero pueden buscar en el poderoso caballero Don Google y, y lo verán. La foto. A ver, el nexo con la guerra española no podía ser más claro que esto de matar fascistas, ¿verdad? Y como rematarlo, Guthr Guthrie incluía en su repertorio canciones de la guerra como El Valle Jarama. Otro conocidísimo cantante de folk y hasta cierto punto discípulo de, de Woody Guthrie, Pete Seeger, siguió su estela y grabó por primera vez en 1942, en Nueva York, cuando estaba de permiso durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, un, un álbum completo que incluía canciones como Viva la 15 Brigada, Si me quieres escribir y El Valle Jarama. Cantaba estas, estos temas regularmente en su larga carrera como el trovador de la memoria de la folk norteamericana. En muchas ocasiones Seeger cantaba estas canciones de resistencia acompañado por el hijo de Woody Guthrie, Arlo Guthrie, o por su propio nieto Tao Rodríguez Seeger. Sería una exageración pretender que el público norteamericano en general conoce el origen y el significado de estas canciones, pero al menos en algunos círculos el recuerdo de los Lincoln perdura. La música de resistencia fue importante en otro hito histórico estadounidense en el que participaron tanto Pete Seeger como los, como los veteranos de, los, de, los Lincoln, de la Lincoln, perdón. Es decir, la movilización en favor de los derechos civiles de los afroamericanos y en la lucha contra la guerra de Vietnam en los años 60. En numerosas manifestaciones, la delegación de los Lincoln, que en esos años solamente empezaba a salir de debajo del manto de silencio provocado por la represión macartista, se reconocía entre los manifestantes y se aplaudía como excombatientes que luchaban por la paz y los derechos civiles que era muy importante durante la guerra de Vietnam la delegación de los Lincoln porque habían sido combatientes en la guerra civil, en la guerra española y también en la segunda guerra mundial cuando eh, los medios de comunicación decían en Estados Unidos que los que luchaban a, en contra de la guerra eran cobardes ¿verdad? que no querían luchar, que no querían defender la patria. Entonces, tener un grupo de excombatientes en, en las manifestaciones, pues, pues quitaba uno de, uno de los argumentos de la, de la derecha americana. Veinte años más tarde, a mediados de los años 80, su oposición a la guerra sucia contra Nicaragua les colocó en la primera página de los periódicos, cuando... ...recordando la importancia de los servicios sanitarios en España... ¿verdad? ...el servicio de, los, de las enfermeras y los médicos internacionales... ...recaudearon los, los Lincoln dinero para enviar ayuda a Nicaragua... ...como contraste a las bombas mandadas por la administración Reagan. La campaña les permitió... ...querían mandar una ambulancia... ...y la campaña les permitió mandar una docena de ambulancias todoterreno al sufrido país centroamericano y tenían en la ambulancia, venía pintado Brigada Abraham Lincoln, Solidaridad con Nicaragua. ¿no? Estos ejemplos que acabo de citar muestran cómo los Lincoln son conocidos en sectores de la izquierda norteamericana, no solamente por su combate en España contra el fascismo, sino también por su entrega a favor de los movimientos de luchas sociales en los mismos Estados Unidos. Las conmemoraciones son otra forma para recordar a los Lincoln. Ha habido muchas, pero el homenaje llevado a cabo por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales en diversos lugares de la península en 1996 fue un verdadero hito por la cantidad de sitios visitados y por el recibimiento multitudinario por parte del pueblo español. Un signo de que la experiencia de los Lincoln en España se empezaba a notar más allá de las fronteras de España es que el periódico The New York Times cubrió el homenaje con un artículo en primera página. Durante el homenaje apareció un artículo en The New York Times fantástico. No es casual que todos, salvo uno de los monumentos que evoqué al principio de mi intervención, fuesen construidos a partir de 1998. Es decir, después del homenaje, un acontecimiento que dio, dio un impulso nuevo a las actividades de los Lincoln en Estados Unidos, en España, pero también en Estados Unidos. Y siguiendo con las iniciativas en España, citaré otros ejemplos. En los últimos 20 años se han recuperado varios lugares de memoria relacionados con las brigadas internacionales en general y con los Lincoln en particular a este lado del Atlántico. Podría citar el descubrimiento y la restauración del monolito a los caídos de la 15 Brigada Internacional construido durante la Batalla del Ebro en la colina 666 de la Sierra Pandós. No sé si... Pero hay un monolito ahí. Tenía una foto. Bueno. Y la recuperación... Perdón, Lucía. Mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa. Y la recuperación de la tumba de John Coxon de Wisconsin, por la zona de Falset como un lugar de peregrinaje y, de, y se está convirtiendo en un mini cementerio de brigadistas. Pero bueno. um, o también a los trabajos de catalogación y conservación de los grafitis en la iglesia del castillo de Casteldefels Y Antonio también habló hoy de los grafitis en Madrigueras, ¿eh? En Madrigueras, ¿no? Una última iniciativa que contó con la participación de la Universidad de Barcelona y el profesor Xavier Hernández, además de la Asociación de Poblo Bay de Corbera de Ebra, fue la inauguración de un monumento a Robert Merriman, comandante del batallón Lincoln, muerto en abril de 1938. Fue en abril de este año, ¿verdad? Además de las conmemoraciones y los monumentos a los dos lados del Atlántico, porque en los últimos años se han inaugurado una serie de monumentos, este lado y el otro lado, y en Cataluña y en otros lugares de España, ¿verdad? Desde hace más de 20 años, los Abraham Lincoln Brigade Archives, una asociación con fines educativos, recolecta y aprovecha fondos, de documental, fondos documentales de los ex-Lincoln. Este archivo, que está en la Universidad de Nueva York, y que, que se... Varias personas han citado el, el archivo eh, esta mañana. Pero bueno, el archivo es uno de los centros documentales sobre la guerra civil española más importantes fuera del territorio español. La Asociación ALBA, es decir, Abraham Lincoln Brigade Archives, lleva a cabo una serie de actividades para fomentar el estudio de la historia y del legado de los Lincoln. Son, rápidamente citaré unas actividades que llevamos a cabo, una política de valorización de los fondos documentales, primero. Segundo, otorgamos dos premios anuales para trabajos universitarios, los llamados George Watt Memorial Prizes. Y aprovecho para decir, si hay profesores en el público, pues los estudiantes de máster, uh, creo que es licenciatura y máster, pueden mandar un capítulo de sus trabajos para ganar un premio, el premio George Watt, se aceptan en castellano o en inglés. Promover, promovemos también programas de formación de profesores de la educación secundaria en Estados Unidos, porque no se habla de la guerra civil, ¿verdad? Entonces, formamos durante un fin de semana los profesores de, de enseñanza secundaria. Organizamos exposiciones itinerantes de carteles y de fotografías de la guerra. Y en colaboración con la Puffin Foundation, ofrecemos un premio anual en favor de los derechos humanos animamos una conferencia anual en memoria de Bill Sussman, un ex-Lincoln impulsor de la creación de ALBA. Porque, no dije antes, pero Abraham Lincoln Brigade Archives es como el descendiente de Valve, que es Veterans of the Abraham Lincoln Brigade. Cuando los excombatientes en los años 80 o 90 vieron que no eran eternos, pues empezaron a pasar la mano de la, una asociación de excombatientes a una asociación para crear el archivo y, y uh, conservar su legado. ¿verdad? Y, por último, mantenemos una página web interactiva dedicada a los Lincoln, que es una de las páginas sobre la guerra civil más consultadas. Hoy en día tenemos cinco lugares de memoria permanentes en honor a los voluntarios de las brigadas internacionales en Estados Unidos. Estos monumentos no siempre, no siempre han sido presentados sin polémica. En otro caso que no he citado, pero ahora, que cito, ahora cito, una oposición de último momento logró anular la exposición de una placa en el estado de New Hampshire eh, que ya estaba instalada y cubierta por una cortina esperando su inauguración. Entonces, montaron una lucha de retaguardia y lograron anular la exposición, quitar la placa y todo. En otros, las reacciones han, se han limitado a alguna que otra invectiva, en programas de radio derechistas, sin mayores consecuencias que el desahogo de los nostálgicos de la época de McCarthy. La historia de los brigadistas Lincoln sigue siendo un tema conocido solamente por una minoría de norteamericanos. Sin embargo, la existencia de estos monumentos y las actividades del Abraham Lincoln Brigade Archive obran para que su historia se conozca más ampliamente. Una señal de que las cosas cambian lenta. Pero seguramente es que en 2016, cuando el último Lincoln, Delmer Berg, de California, murió a la edad de 100 años, el mismísimo John McCain, senador republicano por el Estado de Arizona y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, vencido por Barack Obama, ¿verdad? publicó un artículo de opinión en el New York Times para saludar su memoria de Delmer Berg. El senador McCain escribe en, su, per, escribe en su artículo que su personaje novelesco favorito era Robert Jordan, el protagonista de Por quién doblan las capanas, y quien sacrifica su vida por una causa. Y el senador McCain alaba la entrega de Delmar Berg en el combate de la República Española contra el fascismo y subraya que Berg volvió a Estados Unidos para vivir una vida plena en California en la posguerra, muy bien hasta ahí, pero lo que el senador republicano dejó en el tintero es la represión política del macartismo que Delmerberg y los demás Lincoln tuvieron que aguantar. No es forzoso concluir entonces que las actividades llevadas a cabo tanto en España como en Estados Unidos van dando resultados en cuanto a la memoria y el legado de los Lincoln y de las brigadas internacionales. Pero nos es necesario proseguir estas obras para que todo el mundo conozca toda la historia de las brigadas. Muchas gracias.